te amo con todo mi ser te extraño te amo con todo mi ser eres la razón de mi existencia te amo Necesito tu abrazo, no sé qué hacer, no sé qué hacer.